Hoy te traigo algo que te va a venir, como se suele decir, de maravilla. Porque es muy práctico y porque además te va a ayudar a solventar situaciones de conflicto en el presente. Controla tu mente en cinco pasos en situaciones conflictivas. Vamos a por ello. Cuando estás en una situación conflictiva que seguramente, probablemente, te va a dañar a ti, por un agente externo, por un ataque externo, por una amenaza externa, por ejemplo, vas conduciendo y se te cruza el típico coche delante, sin advertirte, sin ponerte los intermitentes, te frena, te obliga a frenar, casi tienes una colisión con el vehículo precedente, Y, lógicamente, la primera, la primera emoción que te va a venir es la ira, ¿no? Es decir, salgo del coche, yo a este tío, tía, tía, me lo cargo, da igual si es pequeño, grande o, o, o, o un Transformers, yo a este tío le voy a reventar la cabeza co, co, co, co, a puñetazos. Eres consciente de que eso, evidentemente, no lo puedes hacer, no es correcto y te va a devenir una serie de problemas impresionantes y seguramente incluso económicos aparte de que tú vas a estar en un estado emocional absolutamente de ira de violencia de descontrol emocional y eso te va a causar una desestabilidad emocional importante en todo el proceso desde que sales del coche hasta que vas a agredir a la otra persona y, y después inclusive de que haya sucedido lo que tú nunca hubieras querido que sucediera. Entonces te lo voy a plantear como te he dicho en cinco pasos. El primero de ellos es ser consciente de la emoción que te viene, que la identifiques. A lo mejor no sabes en ese momento llamarla o etiquetarla como ira, pero sí sabes que es enfado, de alguna forma estoy enfadado, estoy cabreado porque casi me colisiono con este tío, que no sabes ni quién va en el coche, no sabes ni quién va en el coche, pero solemos decir siempre ese tipo de frases antes de identificar, ni siquiera, porque a lo mejor es una mujer, pero tú en principio, aunque no le, no le sepas poner un nombre, si sí sabes que esa emoción es enfado, es ira, es, es que te has calentado, como se suele decir, ¿no? Ya me he calentado, ¿no? Bien, entonces, primero, ser consciente de que en ese hecho conflictivo te ha venido esa emoción. Segundo paso, para, para, es importantísimo parar, parar. Paras y respiras de forma profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, llevando el aire hasta el abdomen, no que sea una respiración clavicular, porque suelen ser muy intensas y muy tensionadas, no. Bajas el aire al abdomen, al ombligo. Tres respiraciones profundas y pausadas, sabiendo y siendo consciente de que las estás haciendo para calmarte en este caso en concreto si estás en el, en el coche en el vehículo pues aprieta fuertemente con tus puños el volante y suelta aprieta el volante y suelta aprieta el volante y suelta la idea consciente es de respirar tres veces de forma profunda y tensionar y soltar para relajar, para de forma consciente relajar, paralizar a esa emoción que te viene de forma consciente. Si no estás en el vehículo, si es en otro espacio, pues lo puedes hacer eh, a, a, apretando los puños fuerte y soltando, ¿eh? de igual manera. Y te dices a ti mismo, es muy importante, te dices a ti mismo, soy inteligente. O te dices, voy a actuar solo en mi beneficio. O te dices, estoy tranquilo voy a controlar la situación elijo pensar con mi hemisferio izquierdo, elijo pensar racionalmente todo esto para en este segundo paso hacer digamos un frenado a la emoción relajar el cuerpo relajar tu fisiología puesto que respiras profundamente para ello ...destensionas en lo posible tus muñecas, tus puños, tus antebrazos... ...y en definitiva tu parte alta del cuerpo, de pecho para arriba... ...intentas por todos los medios conseguirlo... ...y una vez que estés eh, relajado... ...entonces rápidamente, ¡pam! ...piensas qué estado quiero tener, qué estado quiero sentir en este momento... ...y te lo dices, inteligente... Beneficioso para mí, racional, estar tranquilo, solucionar, tranquilo. Punto número 4. Creas el estado en específico que deseas, es decir, conscientemente refuerzas que estás creando ese estado de tranquilidad, ese estado racional, ese estado de control de las emociones, calma, por ejemplo, puede ser el estado que, idóneo que deseas crear, pues creas calma calma si en ese momento puedes recordar algún momento que hayas tenido en el pasado en el que hayas logrado controlar tus emociones y llevarlas a la calma, es fantástico entonces Recuerdo cuando ya otra vez hace un año tuve una cosa parecida de tráfico y me calmé, incluso calmé al otro conductor, hicimos los papeles del seguro y todo fue bien. Si te es posible recordar esto, genial. Si en ese momento no lo tienes en mente, más tarde te diré cómo hacerlo para tenerlo en mente. Y punto número 5. Vuelves a inhalar y exhalar tres veces de forma profunda, siendo consciente de tu poder. Siento consciente de que ya te has hecho cargo de tus sentimientos, de tus emociones y son de calma. Son de calma. Y te dices en voz baja a ti mismo, soy inteligente, voy a actuar solo en mi beneficio con calma voy a solucionarlo tranquilamente voy a solucionarlo tranquilamente puedes elegir o sea, estas frases te las doy de ejemplo tú puedes elegir la que más vaya contigo de acuerdo y entonces una vez hecho estos cinco pasos sales del vehículo dispuesto a solucionar bien sencillo ahora lo que te comentaba hace un instante en el punto número 3, ¿no? ¿En qué estado quiero generar? El de calma, eh, el, de, el de control, ¿no? Para ayudarte en el paso número 4, cuando es que creas literalmente ese estado, aquí es donde te voy a proponer que hagas un anclaje que se llama en PNL, precisamente para eso, para crear ese estado. Lo suyo, lo lógico, es que tú ya tengas preparado a este estado. Es decir, que tú ya con anterioridad hubieras creado ese anclaje para que en vez de tener que tensionar tus puños al volante y soltar de una a tres veces para calmarte, solo tuvieras que tocarte una parte del cuerpo y ya te daría ese estado de calma. ¿Cómo haces esto? Pues con un anclaje. ¿Cuál es el anclaje? el que tú decidas tocarte un dedo, tocarte la muñeca, eh, pellizcarte el lóbulo izquierdo de la, de, la, de la oreja izquierda, el anclaje físico que tú desees. ¿Cómo realizas este anclaje? Bien. La realización del anclaje es más profunda. Vamos a ver. lo suyo para realizar un anclaje es que lo hagas con un coach con un terapeuta con una persona que sepa hacer anclajes y que lo hagas de esta forma en pareja pero no obstante si quieres hacerlo tú solo pues también puedes en este caso necesitas una emoción de calma una emoción de tranquilidad una emoción de control de emociones así que en primera instancia Vas a en tu lugar, como siempre, tu despacho, tu salón, tu dormitorio, tu habitación, en definitiva, ese espacio de privacidad. Vas a lograr ahí un contexto, un ambiente de absoluta tranquilidad. Y ahí es donde vas a hacer tu anclaje. ¿Qué emoción quiero anclar? En este caso hablamos de la calma. Bien, entonces has de recordar, has de recordar situaciones de calma en tu vida, si es posible otra de tráfico que tú ya hayas solucionado sería la absolutamente idónea, otra que tú ya hayas solucionado y ya, ya hayas solucionado bien, de forma positiva, por supuesto. Entonces coges y primeramente te relajas, y haces otra vez estas tres respiraciones profundas, bajando el aire al abdomen, como te acabo de mencionar, y te pones a visualizar como si fuera una absoluta película de una situación en la que tuviste calma y solucionaste. Con todos los requisitos que conlleva una película, al cual le añades también, lógicamente, el olfato. En una película no hay olfato. Pero tú tienes que ponerle sonoridad, tienes que ponerle imágenes, tienes que ponerle sentimiento kinestésico de aquel momento y tienes que ponerle olfato. Es decir, todos los factores posibles de recordar aquel momento con la mayor nitidez y exactitud. Cuando sientas que efectivamente estás en calma absoluta, cuando sientas que estás en el momento más álgido de ese recuerdo, entonces tú mismo te anclas como te acabo de mencionar. O te tocas el dedo índice, o te tocas el lóbulo izquierdo, o el derecho, o te rascas una pierna, en lo que quieras. Pero en definitiva, tú mismo te autoanclas ahí. Anclas la parte física de, de, esa, de, ese, de, de ese toque a tu pierna, de ese cogerte el lóbulo, de en definitiva esa parte física, con ese eh, sentimiento, con esa emoción, mejor dicho. Cuando estés en el punto más álgido de esa calma, lo haces, ahí te anclas. Y seguidamente, te sueltas, respiras, y te pones a hacer otra actividad. Me voy a levantar a hacerme un café, me voy a levantarme a hacer una manzanilla, un té, o beber un simple vaso de agua, o ir al baño y hacer un pis, me da igual. ¿De? Eso se llama romper el patrón, ¿vale? Y seguidamente tú mismo te autotesteas, es decir, cuando ya estás en un estado diferente, un estado de, bueno, me tomo el café, o juego con el gato, o juego con el perro, o lo que sea, entonces tú mismo te autotesteas si ese autoanclaje que te acabas de hacer es efectivo. ¿Cómo? Pues lógicamente probándolo. Si habías tocado el dedo índice de tu mano izquierda con tu mano derecha, si sientes que al hacerlo, ¡clac!, ...se detona esa sensación de paz, de calma, de autocontrol... ...lo has conseguido. Si piensas que todavía no llegas, que no es efectivo... ...lo das de repetir, Ese está claro, esto es por repetición, ¿no? Bueno, pues lo vuelves a repetir. Vuelves a repetir el anclaje... ...hasta que sientas que se ha quedado bien anclado. Y luego lo ensayas o lo repites nuevamente... ...entre 21 y 30 días. Que suele ser cuando se dice que se ancla un hábito, ¿no? Entonces... Anclas 21 o 30 días ese, ese anclaje, si crees que necesitas más tiempo, naturalmente el que, el que necesites, le pones una semana más, le pones un mes más, el tiempo que tú necesites hasta que tengas la certeza absoluta que tan solo al tocarte el dedo índice o el anclaje que tú hayas considerado, se detona esa emoción que tanto necesitas. De tal manera que cuando volvemos entonces al ejercicio de ejemplo que te acabo de decir, de esta dinámica en el coche, lo único que tendrías que hacer sería prácticamente, de forma tan rapidísima, tocarte ese punto de anclaje físico y ya actualmente, o sea, automáticamente, actualmente en ese instante, vendría esa sensación de calma y de, de, de sosegado, tranquilo, racional controlando la situación, entonces ya saldrías del coche con esa emoción. ¿Qué ha pasado? Pues ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has cruzado delante de mí? ¿Por qué me has hecho frenar? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Está bien el coche? ¿Ha sido sin querer? ¿Qué te ha pasado? Con práctica todo se consigue. Solo tienes que tener eso, práctica. Y nada más, aquí tienes los cinco pasos que te acabo de mencionar. ¿Qué emoción tengo? Parar, respirar, me digo a mí mismo soy, soy inteligente, perdón voy a actuar en mi propio beneficio, perfecto. Número 3, ¿qué estado quiero generar? En este caso a la calma. Número 4, ¿estás en este estado? ¿Qué beneficios hay para mí y para mi entorno? En el sentido de no dañar al entorno, de ser inteligente. Y punto número 5, vuelves a respirar de forma profunda, eres consciente al 100% de tu poder y evidentemente te vuelves a repetir que eres inteligente, que estás actuando de forma racional, solo con tu hemisferio izquierdo y además... Y además, recuerdas ese estado que ya habías anclado en casa, ¿eh? que ya te habías trabajado en casa, que era el de la calma, el del anclaje físico con tu dedo índice o con tu lóbulo de la, de la oreja izquierda. En este caso en concreto, te recomiendo que escuches, que sientas todo lo que te acabo de decir, al menos tres veces tomes notas de los pasos y ya te pongas luego a realizar la dinámica tranquilamente. Es muy efectivo. Es muy efectivo, es PNL, es muy efectivo y evidentemente te va a ayudar en situaciones de conflicto en las que a lo mejor recuerdas que con 16 años o 17 por inmadurez en una situación similar saltaste ya directamente a, a insultar a alguien o incluso a pegarte con alguien. ¿no? Ahora no, ahora eres una persona madura que puede controlar, que quiere controlar, que elige controlar esta situación y que además... Vas a hacerlo de la forma más racional, beneficiosa para ti y con un sentimiento, una emoción de calma. Pues nada más, amigo, amigo, espero haberte ayudado, espero haberte dado una herramienta rápida y eficaz para tu día a día. Un abrazo, hasta la siguiente.